por unanimidad condena al acusado Hugo Humberto Bustamante Pérez por el cargo imputado en su contra como autor de dos delitos de homicidio simple Corría el 2005 y el hoy principal sospechoso del asesinato de Ámbar Cornejo era condenado a 27 años de prisión por el doble homicidio de su pareja de aquel entonces Verónica Vázquez, y de su hijastro Eugenio de tan solo 9 años Primero la mató a ella la estranguló y degolló Luego hizo lo mismo con el pequeño, los metió al interior de un tambor de 200 litros y días después los enterró en el patio de una casa que arrendó con el dinero que sustrajo a su conviviente. Fue el hedor que emanaba desde el interior de esta vivienda ubicada en la calle Tolomiro, en el sector de Troncos Viejos, en Villa Alemana, lo que alertó a los vecinos. Pero había putrefacción, después nos tiramos con la grabación de Hugo Gustamante que había dormido con los, con los cuerpos cuatro días, dentro de un tarro. Y él fue claro en decir, tengo a mi mujer y al, y al hijo de ella. Así recuerda el horrendo crimen el detective que realizó el hallazgo tras la denuncia de una vecina. El asesinato del adolescente Ámbar Cornejo reabre el dolor de viejas heridas para la familia de Verónica y Eugenio. La, la envolvió bien, le dio cariño y todo, y ella que estaba sin pareja mucho tiempo y ella no sabía de lo de que había estado preso, no sabía que tenía antecedentes de antes. Pero con el tiempo, Gustamante fue mostrando su verdadera personalidad, la de un hombre violento. Hubo una oportunidad en que él la, él la golpeó. Él, ella se empezó a alejar de la familia. Creo que la pescó del pelo. Y ahí quedamos las dos en que nunca más. Los malos tratos comenzaron a hacerse más frecuentes y el punto más álgido fue la venta de la casa de Verónica, lo que partió como una discusión por el dinero, se transformó en dos brutales asesinatos. La decisión de ella de dejar eh, la plata an, a nombre de su hijo, del Kenito, ahí empezó la, ma la maquinación mental. Concurrimos al colegio del niño de Eugenio y establecimos que ya lleva dos semanas sin ir a casa. Como ella era el educadora Párulo, la Verónica, concurrimos a, a su trabajo y tampoco había asistido durante dos semanas. Y ahí me enteré y fue catastrófico para todos, para todos, una pena inmensa. Lloramos lo que no habíamos llorado en años. El dolor no se limitó a la pérdida de dos seres queridos. El beneficio de libertad condicional que recibió Bustamante sembró en esta familia la sensación de injusticia e inseguridad. Desde el año 2016, que vivo con miedo, de saber que el asesino de mi tía y de mi primo está libre, caminando por la calle y que en cualquier momento me lo podría topar. Sin maldad, no, no lo tomen con maldad. Dije, tiene que matar a alguien, ¿a alguien? estoy esperando que mate, mate a alguien para que entre de nuevo a la cárcel. Y pobre Angelito tuvo que ser Ámbar. Es exactamente igual, por eso compadezco tanto a la familia de Ámbar, a todos los que se preocuparon por ella. El caso del tambor como fue bautizado por esos años conmocionó a Villa Alemana, un crimen que fracturó a estas mujeres que recuerdan con angustia a Verónica y Kenito.